¿Qué tal muchachos? De seguro muchos de ustedes deben de tener a Thanos Y ahora que pasaron estos nerfs se deben estar preguntando ¿Cuáles son los mazos que se pueden jugar y se pueden subir de rangos? Así que hoy te voy a compartir uno de ellos Yo sé que esta versión que ustedes están viendo acá muchachos Es más inaccesible que otras versiones que les voy a enseñar Así que no se preocupen que voy a estar haciendo videos también con otras versiones más accesibles del mazo de Thanos Si esta versión se convierte en algo más premium es debido a que tiene justamente a Kang y tiene a Valkyria y créeme que estas cartas son muy indispensables también para que este masito pueda funcionar bien. Como ustedes saben antes de los nerf habían dos cartas que estaban muy presentes en todo mazo de Thanos que generalmente era Quinjet y Lockjaw. Pero ya con el nerfeo de Quinjet esta carta desaparece totalmente del mazo de Thanos y Lockjaw se ve pero mucho menos presente. Comencemos entonces explicando carta por carta de este mazo de Thanos. Vamos a ver primero con la carta de Sunspot, una carta de coste 1, que como ustedes saben, esta es una de las cartas más valiosas que hay en el juego, sobre todo si va acompañado con she también, pues el no gasto de energía va a ir recompensando a Sunspot turno por turno. Sunspot te va a ayudar bastante aquí cuando tengas turnos malos, esos turnos donde estás robando de repente cartas muy altas en lugar de gemas, y esto hace de que tal vez Sunspot estando ya en el campo de batalla, pues se puede pueda ir eh, bosteando de poder mientras no puedes utilizar o no puedes jugar algunos turnos por estos robos malos. Y en este metajuego actual como ustedes saben hay muchos Killmongers presentes. Así que igual es una situación un tanto de riesgo que ustedes estén jugando a Sunspot. Pero hay una carta acá que te va a solucionar de alguna forma digamos esa situación de evitar que sea eliminado por Killmonger. Luego vamos con Iceman. Esta carta de aquí es una carta de control muy buena. Es una de las mejores cartas de control de coste 1 que tiene el juego. Y lo que va a hacer justamente es aumentar en un coste de energía una carta de la mano del oponente de manera aleatoria y esto te puede ayudar bastante a poder destruir ciertas estrategias en algunos mazos de los oponentes hay mazos por ejemplo como los de Shuri que necesita puedes bajar a Shuri en turno 4 pero justo justo el Iceman le puede tirar justo el hielo a Shuri y hace que cueste 5 y ahí hace que sea mucho más difícil que pueda ganar la partida tu oponente y aquí tenemos a Carnage ahora una carta de coste 2 de poder, 2 de energía muy buena la verdad para poder sinergiar con algunas cartas en este caso las gemas del destino de Thanos generalmente se las va a comer el carnage y la situación ideal para carnage es que se coma tres gemas de infinito en una ubicación, en este caso las gemas que no se debería comer carnage como ya les estaba diciendo es la morada y también la gema naranja que es la gema del alma me parece la que le quita menos uno de poder a, los, a las cartas enemigos en esa ubicación que es una gema buenísima y que esa gema va a sinergiar directamente con Valkyrie. así que esas dos gemas son las únicas dos gemas que no te vas a poder comer con carnage y las demás gemas sin ningún problema y luego aquí tenemos otra carta bastante bonita también que es una gran carta de coste 2 que vendría a ser Daredevil. Esta cartita de acá muchachos te permite ver justamente la jugada o las cartas que está jugando tu oponente justamente en el turno 5. Entonces ponte para los que están jugando Galactus en muchas de las situaciones te juegan Galactus en turno 5. no Entonces de repente si tú tienes un dar Daredevil previamente ahí probablemente vas a poder ver dónde está lanzando Galactus y le puedes hacer algún counter de repente por ahí con una Polaris... Hay formas de contener los mazos de Galactus con algunas cartas que tenemos aquí en el mazo. Pero uno de ellos sería Polaris que le puedes enviar una carta pequeñita al lugar donde está Galactus. Y con eso Galactus no va a activar su habilidad. Dar débil también te permite poder hacer otro tipo de sinergias. De repente poder utilizar mejor a un Cosmo para poder contener algún otro tipo de carta con algún efecto de revelarse también. Así que aquí se podría decir que hay varias alternativas estratégicas que te está brindando justamente Dar débil en este mazo. Luego pasamos a Cosmo, una de las cartas más populares counters que existen en el juego para poder contrarrestar los efectos justamente de revelarse de las cartas del oponente y también de tus cartas por supuesto. Cosmo es una carta muy bonita, una carta que en este meta actual ahorita donde se están usando Shuris por ejemplo puede tratar de contrarrestar o donde se están utilizando también Cera control con varias cartas que tienen habilidades o efectos perdón de revelarse. También Cosmo está muy bien también para poder contrarrestar ese tipo de efecto. ¡Gracias! Y lo otro que puedes hacer por ahí con Cosmo también es tratar de frenar a un Killmonger de una posible eliminación de todas tus cartas de coste 1. Y ahora muchachos nos vamos con Polaris, Polaris es una carta con excelentes estadísticas 3-5, una relación de coste-poder muy buena y el efecto disruptivo eh, que tiene Polaris la hace mucho más brillante todavía. Claro que el efecto disruptivo a veces te puede ir te puede jugar a favor o en contra, también es, depende de la situación en la que tú la vayas a jugar, pero con, por ejemplo en ubicaciones como en Mojo World puede suceder también que Polaris pueda arrastrar una carta del oponente de coste 1 coste 2 ¿no? la arrastra a su ubicación donde se encuentra Polaris y Mojo World queda con menos cartas y si tú tienes más cartas en esa ubicación terminas ganando la partida sin problema generalmente ese tipo de jugadas se hacen el, al final del turno pero acá lo bueno también que te da Polaris es que tú también puedes jugar contra Galactus ¿no? como ya lo estaba explicando el oponente generalmente está jugando cartas pequeñitas Puede jugar Psylocke por ahí puedes jugar de repente otra carta pequeña más y lo que puede suceder es que si sí tú puedes lanzar Polaris en la ubicación donde crees que pueda jugar Galactus y ahí generalmente se acaba la partida luego tenemos a la otra carta counter por excelencia que vendría a ser Shang-Chi también, es una carta muy buena ustedes ya saben su funcionamiento, simplemente Shang-Chi ve una carta enemiga que tenga 9 más de poder y simplemente la extermina, y ahora hablemos de este Big Bat, estamos acá con Kang incluido en este mazo hay otras versiones también que tienen a Kang también antes del nerfeo de Thanos, pero aquí específicamente Kang se va a complementar estar muy bien con dar débil y vas a poder tener acceso a la información privilegiada no solamente en el turno 5 sino también en el turno 6, dar débil te va a dar justamente para que tú tengas visión de lo que juega tu oponente en turno 5 y Khan lo va a hacer para el turno final así que esto va a estar muy interesante porque acá lo que tú puedes tratar de asegurar o bien es la pérdida, la mínima pérdida de cubos en este caso si es que sabes de que vas a perder o si no estar seguro de que la partida va a tu favor y puedes irte con todo incluso si quieres snapear y por ahí de repente el oponente acepta y puedes llegar a maximizar también la obtención de cubos por partida. Y aquí muchachos pasamos con Valkyria que es una gran carta de coste 5. Es una carta que puede ser muy determinante para poder ganar una ubicación. Pero esto va a depender también de algunas cartas con las cuales va a sinergiar mejor. Aquí por ejemplo la mejor carta con la que va a sinergiar va a ser la gema del alma. Que es la gema naranja que reduce en uno el poder de todas las, de todas las cartas justamente que esté que se encuentren en esa ubicación del enemigo. Y también con Sanspot porque por ejemplo también puede pasar que en la misma ubicación donde se encuentra a Sunspot, tú lanzas a Valkyria y ese puntito adicional que no gastaste tú con Valkyria se bostea Sanspot y por esa diferencia puedes ganar la partida también, o al menos esa ubicación. Igual va a pasar con la gema del infinito del alma, ¿no? La gema del alma también le reduce en menos uno de poder a todas las cartas del enemigo, pues lanzas Valkyria ahí y tú, eh, digamos que tú, este, en tu ubicación vas a tener 12 de poder. Y en la ubicación del enemigo va a tener 8 de poder, obviamente que estamos considerando que cada ubicación tiene 4 cartas en cada lado y aquí ahora hablemos de She-Hole, muchachos que esta es una carta también bastante buena y que le va a dar consistencia a este mazo en relación al poder que te ofrece She-Hole acá tiene un poder digamos que no es lo mismo que Thanos o un Magneto pero si en caso no los hayas robado a alguno de ellos pues va a ser muy bueno también poder tener digamos o poder jugar a She-Hul en su lugar lo otro también es que She-Hole, si en caso por ahí digamos la situación que tengas en la partida saltas el turno 5 puedes utilizar Valkyria con She-Hole también o sea puedes usar Valkyria en un lado como te estaba explicando en una situación anterior y puedes usar Shihol en el otro con un gran poder y con eso puedes poder ganar también las ubicaciones y tomar por sorpresa a tu oponente así que tiene un montón de matices Shihol eh, digamos en este mazo hay momentos donde de repente te puede hacer más conveniente pasar de turno y jugar a She-Hole en turno 4, en turno 5 o en el mismo turno 6 también o ver si es que de repente robaste cartas con mayor poder como Thanos o Magneto tal vez no jugar Shihol y jugar alguna de las otras cartas, la mejor situación de repente, que puedes tener acá es con el Elysium, no es esta ubicación que reduce las cartas a menos uno de energía. Y con eso también puedes jugar, digamos, a she en turno 6. Si es que no juegas nada en turno 5, la puedes jugar a she en turno 6 por cero de coste de energía, junto con un Thanos, Magneto o cualquier otras cosas que tengas ahí en la mano. Y aquí, muchachos, ahora toca hablar sobre el protagonista del video. En este caso, estamos hablando de Thanos, una carta con un buen poder, buena energía. Sobre todo si se bostea, vale más la pena. Todavía jugarlo es una carta muy linda por las gemas, justamente que te da el infinito. Antes del nerf, esta carta se podía bostear muchas más veces que ahora, eh, tenía más probabilidades de que se pueda bostear, de que se pueda activar justamente su bosteo. Ahora, eh, de cada no sé, de cada 10 partidas que yo he tenido, pues por ahí dos partidas se habrá bosteado Thanos por ahí, pero antes eran muchos más. Antes por ahí yo veía a la gente cuando jugaba contra Thanos viejo, me parece que de cada 10 partidas eran como 6 que Thanos se bosteaba sin ningún problema y podía salir fuertísimo y eso que le han nerfeado un poquito también su poder no que antes era 611 11 ahora es un 610 pero sigue siendo muy bueno igual lanzarlo como un 620 20 eh, cuando se bostea así que esta es una carta muy situacional obviamente es una carta también que la puede jugar va a ser mejor jugar un Thanos que una She-Hole por supuesto pero si en caso no está bosteado Thanos pues de hecho que un Magneto sigue siendo la mejor alternativa para lanzarlo si es que quieres tratar de poner... La mayor cantidad de poder posible en una ubicación. Luego nos vamos con Magneto. Acuérdense que tenemos un meta donde están utilizando muchas cartas de coste 3 y coste 4 también. Y acá Magneto va a ser muy clave. Porque este Magneto pues generalmente te puede transportar estas cartas al lugar donde quieres que pierda la ubicación. Y puede terminar ganándote las otras dos ubicaciones. Gracias a que Magneto se traslada a todas esas cartas. Así que por ese lado Magneto también es muy bueno. Como también Magneto también es bueno por el poder que tiene. Magneto acá tiene 12 de poder muchachos es un gran poder, lo pones en una ubicación así no arrastre nada pues igual puedes terminar ganando por esa cantidad de poder que está poniendo Magneto ahí. Y ahora aquí muchachos nos vamos con otra carta clave dentro de este mazo que es una carta muy buena de disrupción una carta que está siendo muy jugada también dentro del metajuego y vendría a ser Magneto esta cartita con 12 de poder te puede ganar una ubicación claro está que ahora también tienes que tener en cuenta que por el poder disruptivo que tiene Magneto y por el metajuego que hay actualmente Se está volviendo bien cotizadita Porque ahora como se están jugando también estos será control Están jugándose varias cartitas de coste 3 y coste 4 Y esto hace que Magneto pueda ser más atractivo Para poder arrastrar cartas a su ubicación Y puede ser que termines perdiendo su ubicación Donde arrastres las cartas Pero te puede hacer ganar las otras dos ubicaciones Que de repente las estabas perdiendo y aquí Magneto muchachos más allá de su habilidad también está el poder que tiene. Que lo hace más valioso que una She-Hulk. Que lo hace más valioso que un Thanos que no se haya activado la verdad. Magneto es una gran carta que te puede llevar a tener situaciones donde de repente la juegues tan solo por su poder. Como también la puedas jugar de una manera estratégica por su habilidad disruptiva. Y ahora sí muchachos ha llegado el momento de los gameplays. A ver... Va, va mejor esto ahorita Para fregarle la... Sí, sí, sí Es que esto de acá se debe lanzar No sé si después Todavía cuando convenga ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Qué dice mi chiquilla? Muy buenas Bóveda Vamos a tirar Space por acá De repente por ahí sale Alguna ubicación que favorezca Los movimientos Lizar ahí Ya Mira, acá puedo hacer esto así. De repente lo puedo arrastrar a lizar este lado. Ya puede arrastrar a Sanspo, también que no sería mala cosa. Bien, Sanspo es mejor que lo arrastre todavía. ¿En serio me hacen esta vaina ahorita? A él le conviene bastante eso. Mm. Tengo Shang-Chi ahí que puede servir. Le Se sigue siendo una jugada muy débil acá. Vamos a poner esto ahí porque acá ya cierro la vaina. Es ma eh, magneto acá no puede hacer nada tampoco, ¿no? ¿Él va a dejar de jugar acá? No, no deja de jugarle igual. ¡Toma! Ya, hasta ahí. Él, te, él debe tener Doctor Doom acá seguramente. Yo tengo la prioridad. Eso es lo interesante del asunto. Si yo tengo la prioridad, no debería poder perder esto. Porque este man, ¿qué es lo que va a hacer? Yo creo que va a ser Doctor Doom. Pero qué rara su jugada con las rocas, ¿eh? ¿Qué cosa va a hacer acá? Doctor Doom, Aero, Odín. ¿Qué otra cosa más tiene? Mira, vamos a hacer esto acá. Así nomás, como quien no quiere la cosa, ponemos acá Y quiero ver qué miércoles le va a lanzar. Magnet. Ah. Está bueno. Está bueno. Ya. Este, este, me ha jugado su, este me ha mostrado su jugada real, eh. Porque no he hecho snap ni nada. Vamos a ver si te cambia la jugada ahora. Bueno, Cosmo acá aparentemente va a tener cierto valor ahorita, eh. Aparentemente va a tener cierto valor. A ver qué, me ha, a ver, ¿qué vas a hacer. ¿Vas a lanzar a Magneto o vas a cambiarme la jugada? ¡Ah! Ay, ay, ay viejo ahí Se comió todito ahí viejo Se comió todito ahí eh, Hay personas que siguieron algunas cosas De las que les dije y también les fue bien Hay otros que pues siguieron su, su forma Digamos, lo cual pues cada, cada quien hace lo que quiera al final de su cuenta Ok, Mindscape acá Bueno, lo, lo genial es que Nalgidan también tiene el mazo de Tiene este masito, ¿no? Ya comenzó bien el ya Vamos a tirar esta guada acá Voy a dejar que él, que él trate de cambiar la zona en todo caso eh, Mejor es comprar sí, sí, ahí, no, no, no, no, no. Mejor es comprar martes de tokens Claro, los martes de tokens son, siempre rentan esos paquetitos, eh A ver Puta tiene todo el ciclado que quiera Pata tiene Está con ventaja ahorita Está difícil ganar Es que la cojo es que no estoy ciclando nada Pero me conviene hacer esto Hacer lo que juegue incómodo ahí Claro, el problema es que nadie está cambiando el lobby Nadie está cambiando la ubicación del Mindscape. Vamos a quedar al final Ojalá que no mueva nada al medio Porque a él, bueno, a él le conviene mover No sé si quiera mover algo al medio Porque igual se, se queda muy eh, incómodo También moviendo al medio una carta Probablemente no mueva nada Y ahí es donde se viene la gran polaris viejo Moviendo una ardillita o una gema, no importa ¿Qué tal, Júpiter? Muy buena, ¿qué dices? ¡Guau! ¿Qué wow. ¡Uh, el... oh, caramba! Oye, ¡Bienvenido, jo... Sobrino! Gracias, popsito, por la... ¡Buenas, tío! Gracias por la suscripción, Job. ¿Cómo estás? Muy buena. Sorry que estoy un poco concentrado en la partida ahorita. Tiene 8 cartas, yo tengo 12, ¿verdad? Este man clave ciclado demasiado. Tiene 7 cartas en la mano yo tengo 3 nada más. Tiene Killmonger, ¿verdad? <coughs> ya, pero él también... Se deshizo de toditas sus cartas. Ya. Yo acá lo que hago es irle Polaris. No se puede morir Killmonger, es verdad, coste 3. Acá tengo más cartitas para lanzar. Él tiene muerte, es verdad. Lo malo del asunto acá es que no tengo cómo... No sé cómo voy a hacer acá. Vamos a hacer esto así. Lo bueno es que voy a tener rampeo. Vamos a ver qué se puede hacer. Por cierto, los consejos eh, Poseidón. Ahí tengo varios consejos que son grabados eh, Tanto en videos cortos como en videos largos Pongan comando ayuda O comando tips en el chat Y ahí les van a salir toda, esos, toda esa serie de videos Que son videos justamente para ayudar a todos los nuevos jugadores Son conocimientos tanto a nivel eh, Básico como a nivel intermedio No me sale la gema viejo ¿Él, ¿Él va a cambiar? ¿No va a cambiar? Oh my god, estará cambiando lo Estará tratando de esperarlo Uy, ya le tiró shang ahí Dime, por favor, que me sale la gema rojita, please. No. Nope. Ok, ¿él que va a ser primero? Va a meter seguramente... Ya, yo tengo... Lo bueno es que tengo yo la prioridad. Podría tirarle Cosmo a la izquierda, en todo caso. Primero mindstone Soulstone y Cosmo, de repente. Tal vez. Porque él va... Él, el, el tema es ese, que él se va a tirar a Valkyria. Se va a llevar a mi Valkyria, mi Magneto se lo va a llevar. A menos que yo quiera... A ver, Pete, qué interesante. Quiero ver qué cosa va a hacer. Porque tengo yo rampeo de energía ahorita. Tengo 6 de energía. ¿Qué cosa es esto? Gme poder. Dead. Bueno. Ya Shang-Chi ya lo sacó. Ah, verdad, estas cartas. Bueno, se va a mover Lockjaw, pues, ¿verdad? Y Shang-Chi Ya. Tama, le voy a dar el soul, esto no es lo malo. Pero Valkyrie acá no me va a servir. Tengo 6 de energía, estoy limitado ahorita. Me gusta más el evitar de que vaya a ciclar ahorita. Igual, él va a tener gemas. Y va, va a lanzar también su, su Wi-Fi. Así que creo que está bien. No vamos, no dejemos que, tire, que pueda ciclar nadie. El tema es que él puede tener Doctor Doom acá. Ahora, él está dejando solamente para que se use una sola carta. Ahora, si él me da el Doctor Doom a mí. Me dio Doctor Doom. Él no tiene ninguna carta buena, al menos de mi parte eh, Valkyria nomás podría ser, pero él tiene prioridad Pero el problema está En que él tiene cuatro cartas Y ahí es donde me puede ganar Ya, si él tira Valkyria al medio, me gana Espérate, su Valkyria Pero es que la va al... claro Pero puede ciclar con Lockjaw igual, ¿sí o no? Lo otro que se puede hacer, ¿qué cosa es? Sí, el doctor Duma acá no hace nada tampoco. Magneto, eh, magneto, magneto, magneto, magneto. 3, 4, 3, 3, 6. 12. Magneto puede ser acá. Bueno, vamos a ver, te voy a... Vamos a seguirle juego a Nalga acá. Porque creo que es la única, es la jugada más óptima que tengo para hacer ahorita. Mover dos cartitas de 3, 3 llega a 12. Yo que tengo 17. Ya. Tiró Valkyria. Yo me quedo con 6 de poder, ¿no? El tema es que nos quedamos empates. Me va a terminar ganando, creo. Una gema. Ya, eso es bueno, viejo. Eso es muy bueno porque se queda con 4. Let's go, perro. Toma. Magneto resultó ser la mejor jugada, eh. O sea, lo que yo diga es irrelevante ahorita porque ya compraste Nimro y estás y estás con la idea encima. Así que dale, está bien. A mí Galactus, no, no soy muy fan de Galactus, la verdad, en, en, en la carta del juego, ¿eh? porque me parece muy plano la forma de jugarlo, me parecen, no sé, muy poquitos cubos. Generalmente el oponente se rinde, es fácil de contrariar, es muy, eh, es muy este predecible también el Galactus. No me gusta mucho, la verdad. Ok, acá va genial esto. Vamos. El Odin sí estuvo raro el Odin Mid ahí. Ya. Muy bien. Vamos sacando ahorita cartitas acá que salgan... No, pero que me salgan gemitas, por favor. Necesito... Ya, ya sale gema. Ok, perfecto. Sale otra gema más. Uy, eh, ahí. Acá es donde Tano se pone bueno cuando pasan estas vainas. Mmm... Ya yeah. no sé si acá sea buena idea ahorita. Es que el problema es que acá me puede sacar una Valkyrie y me molesta todo. De repente hago esto acá, sí. Claro, y después lo que puedo hacer es mover de repente Polaris a la derecha, sí, para que él no pueda ciclar nada. Más que todo para malograrle su ciclado. Vamos a hacer esto. la miércoles don. salen gemas pero hasta por gusto acá tormenta Bien. ya ya que se si hubiese tirado la gema del espacio de la izquierda tendría una una polaris para tirarla ahí Esto no creo esto lo puedo dejar acá esto acá sin problemas puedo hacer esto el problema es el killmonger acá me molesta el killmonger ahorita Seguramente tiene Killmonger. ¿Tendré que, tendré que igual que tomar el riesgo, ¿no? Probablemente lo tenga. 5, eh, 6. Igual le va a llegar a... Supuestamente debería pasarlo en poder. Así que lo voy a obligar a que tire Killmonger de todas maneras. O lo otro que hubiese hecho a miércoles. ¿Va a tirar Killmonger ahí? Hmm, cosa más rara. Mazo de descarteras. Tirándote abajo Din. Ya, yeah, no tiene entonces Killmonger acá. Eh, lo que tengo por hacer por aquí. Geez. Nada más. Supongo que será así. Y me da chance de poder lanzar y chi y Shang-Chi, ¿no? De paso que lo dejo energía Sanspo por ahí. De algo servirá. Ya. Ay, ah, Lodin. Ya, pero igual ya no puede hacer nada. Tiene asas por ahí. Ya o sea, que el problema es que no lo puedo matar. Eh, aguanta. No, pero yo tengo la prioridad, viejo. Si tengo la prioridad acá no le voy a ganar. Bueno, primero lancemos al bravo acá. Lancemos al bravo. Acá sí quiero meterle susto Porque veo que estoy perdiendo acá Aunque sabes que Quiero que me lance Quiero que me lance su carta Quiero ver si va a ser Necesario Pero es que Shang-Chi Igual no le ganaría A la derecha Si me lanza la carta Sí le puedo ganar con Shang-Chi Pero si no, no Bueno, el diablo Vamos con el Snap acá rapidito Y vamos a ver, vamos a ver Qué cosa va a hacer él Como pensándola Uy Nice pero igual yo no... El problema es que yo no tengo la prioridad, man. Yo tengo la prioridad, mejor dicho. Pero tengo Magneto. Igual no le voy a ganar, ¿sí o no? Claro, no le voy a ganar de todas maneras. Eh, tengo la prioridad yo... Ah, pero si él va a jugar a la derecha... Me, me quitaría 5 de poder, ¿no? Me queda 2... Podría ganarle... Pero es que igual también yo le voy a jalar cartas. Yo le voy a jalar una. Él me va a quitar 5, 2, 11. No llega Cashi Hulk. Si le tiro Magneto acá. Eh, puede ser que arrastre Tormenta también. Son dos de poder. Acá si sí se vuelve 4 puede ser que arrastre Jubilee. Si él tira Magneto me va a arrastrar una carta. Y yo le voy a arrastrar otra. Y yo tirando a la derecha el magneto también yo voy a arrastrarle una carta y me terminaría ganando ahí. El Ghost Rider, claro. Aguanta, si sí puedo ganarle. Le puedo ganar. Esta jugada se le. Claro. Si él hace la misma jugada. Se le puede ganar. el tiene cuatro cartas, ¿sí o no? Cambió totalmente su jugada ya. Yeah. Pero si le hace magneto ahí, no me gana igual. Si es magneto lo que tiene, no me gana. Listo. ¡Toma, perro! Victoria. Creo que esa era la, la forma de buscar la victoria, eh. Sí, pues bueno. Será acá mientras tanto. Igual tengo shang así que normal. Shuri va a dropear, me parece que va a dropear también, eh. Me parece que sí. Esto está bonito. Podemos tirar reality... Ah, hay que seguir. Hay que, hay que hacerlo... Bueno, ya no. Ya, rubo una carta del mazo. Un Space Stone, Polaris. Podemos sacar a Lizard de ahí. Viendo qué cosa va a salir en el otro lado. La ah, miércoles. Me, me llené la, la mano de carta ya. Vamos haciendo todo esto una vez. Oye, pero a mí me gusta mucho... Esta jugada de acá donde puedo poner Valkyrie en este lado, eh. O sea, acá hace muy justificado, pero yo no sé si él tendrá Killmonger aquí. ¿Puedo, ¿Puedo ir primero probando? Puedo ir probando algunas cositas aquí primero con él. Es que no necesariamente, así que vamos a dejarlo ahí. Acá el tema es no estar ganando, ¿verdad? Y esto puede quedar ahí Puede ser Shuri este mazo, eh Oye, tengo, agrega una carta ¿Cómo saqué? Ah, ¿Cómo saqué otro Thanos yo? Ah, creación del Hop Claro, Hop Aleatoria, ¿verdad? Oh my god Ya, aparentemente ya tengo para activar todo, ¿sí o No A ver, Sandman, ya. Excelente. Ya tenemos saltando mamado. Lo que acá me preocupa es que este bro tenga el, tenga siempre el, el Doctor Doom. Es la única cosa que me podría molestar bastante acá. Ahora, si él tira Doctor Doom a la izquierda. Que probablemente lo haga. Puede perder. Porque ese Thanos sí va a tener más diferencia de poder de la que él tendría con la derecha conmigo, ¿verdad? El Thanos está brutal acá, creo. Pero si no, ¿qué otra carta más podría ayudarme? Eh, Maximus. Digamos que si yo quiero poner acá. Si vamos, a, vamos solamente a pensar nada más un poquito. Si yo pongo esta carta aquí. Me, me puedo jalar máximo, sí o no. Ese es 100%. 13, 18. Pero obviamente va a ser 16. No, pues ahí estoy perdiendo. Ese estoy mal yo. Acá, es, acá están los entonces. Es la única carta que me puede ayudar a ganar. Por diferencia de poder. Porque yo voy a llegar a 23. Este man va a llegar solamente a... A 11, 10. Voy a ganarle por 13 de poder. Él acaba de tener 12. Me gana por 8 de poder. Aparentemente yo le gano acá. En el, en el tiebreak le gano yo Vamos a ver si voy a utilizar esa carta o no Sí, doctor Doom, ya está Por fin viejo lo he podido jugar al Thanos Clean, eh Toma perro Sí, Thanos es, Thanos es un mazo bonito de jugar Me parece más interesante que Galactus de hecho ¿Con qué mazo se podría ganar las tres ubicaciones? Generalmente un mazo kazoo, generalmente te puede ganar las tres ubicaciones. Pero es un poco difícil que pase si es que tienes un killmonger ahí que te fastidie. Eso es lo malo del mazo kazoo. Pues chiqui, ahora el viernes ojalá que salgan bien tus exámenes para que podamos saber de que estás bien de salud. Así que esperemos que eso sea así. Vamos a poner esto acá y voy a jugar, no sé si... Esto debería jugarlo acá y el zampo a la izquierda ¿No? Oh, este Galactus Ya, eh Ah, su madre Lo deja solamente para jugar en un solo lugar Nada más Ya, vamos a hacer esto así Porque si él va a tirar Galactus Probablemente lo tire al medio Y si sale Ya, si sale Valkyrie acá Puede ser una cosa buena ¿Cómo estás, Welfro? Muy buenas noches. ¡Vamos, Galactus! ¡Vamos, perro! Ok. Igual esto se va a morir, así que vayamos por ese lado una vez. Él todavía no tiene... ¡Ah! No va a jugar. No es Galactus esto, no ni él. ¡Ah! Y adquiere para jugar Galactus ahora ya. A ver, ¿qué vas a jugar? Yo solamente puedo jugar ahorita... ¡Uy! Polaris, acá podría ser un gran counter de Galactus... Necesito tener la prioridad para poder ganar esto. <risa> ok. No jugar nada nomás. Eh, espérate, pero me iría ganando a mí. ¿Cuánto llega el 7? Por un punto, no, yo voy a tener la prioridad acá. No jugar nada. Vamos a ver qué quiere hacer. Pero, espérate, pero igual le va a poder ganar. Lo otro es que. A ver, espérate. Lo otro que ya me comenzó a dar cosas acá es que de repente termine jugando. Lo que no me gusta acá. Espérate, yo no tengo cómo arrastrarle sus cartas. Yo no sé qué estoy hablando acá. Ah, no, sí, puedo arrastrarle Wolverine acá, ¿verdad? A ver, Polaris es una opción Pero es que si el man pone Destroyer No le va a servir mucho Destroyer, creo ¿Qué es más potente acá? Magneto Con Magneto También puedo mover algo de la derecha Magneto es más eficiente, creo ahorita ¿eh? Magneto le va a mover qué cosa Electric Wave Claro, es un coste 4 igual a Polaris. O sea, es más... Es mejor. Eh, a ver. Nah, viejo. Me la hizo. Ya, eso quiere decir que está complicado. Va a depender mucho de Wolverine que se va a la derecha. y Dice, va a la izquierda, pierdo. Ya. ¡Toma, perro! Ya, con el Destroyer al medio no me ganaba tampoco, pero... Él acá de repente tuvo que haber pensado mejor si jugaba. No, pues no tenía así me hubiese jugado destroyer a la izquierda o a la derecha igual perdía la ubicación del medio así que vamos ganando ¿eh? bien muchachos lo que puedo concluir con este masito es que la verdad es un muy buen masito te da muchas alternativas incluso de no sobrecargar mucho tu ubicación también o alguna de las ubicaciones que tengas gracias a carnage por ejemplo que te puede aliviar mucho eso y puedes seguir poniendo más cartas ahí es muy bueno la verdad hay mucha versatilidad incluso tienes varias counters acá como cosmo, eh, Shang-Chi. tienes disruptivos también como polaris magneto tienes también por ahí para poder tener esa visión gracias a dar débil a Khan, así que acá hay muchos elementos que tienes que puede hacer que este mazo a nivel estratégico tenga un nivel bastante alto y te pueda dar muchas opciones de las cuales tú puedas digamos tomar ciertas decisiones para poder ganar de manera muy genial la partida y este masito de acá muchachos no creo que te vaya a decepcionar es un masito bastante bueno muy contundente hace cosas muy interesantes la verdad en este metajuego actual así que te puede ayudar a ganar bastante cubitos por tanto te lo recomiendo y bien muchachos cualquier duda o consulta que tengan pueden dejarla aquí en la cajita de los comentarios O si no también la pueden ir a hacer en mi canal de la plataforma morada Yo me encuentro haciendo transmisiones en vivo de lunes a viernes por las noches El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video Así que ya sabes, te espero allí, un abrazo para ti